Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Leo Les voy a leer su lectura de Rueda Solar para Julio 2020 Para Leo, yo soy Mari, bienvenidos al canal Mariposa, Monarca, Tarot Para Leo Hmm. <laughs> que okay, leo, te sale en la primera casa reina de oros yo soy, imagen, me veo como me veo, te sale reina de oros esto lo mismo, puede ser que se te llame a capítulo ¿eh? en cuanto a qué bueno que estás progresando económicamente, o estarás progresando económicamente, o estás eh, o puedes estar reuniéndote con amigas, amigos pero también esos consejos consejos Consejos eh, financieros también puede ser ok. Qué bueno que estuvieras enfocada, enfocado en cierta, en cierta situación económica y con cierta estabilidad, con cierto éxito. ¿Y el amor qué? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda tu parte sensual? Solamente el hombre no vive con el espíritu. Espíritu, materia, materia, espíritu. Entonces, en la casa 2, no sé si deseas ser madre o padre no sé si también puedas estar en eso porque una arena de oro también me habla de ser madre la persona pero a la misma vez te tengo que decir todo no es el dinero y esa soltería sería bueno que lo tuvieras en cuenta si te sientes preparada preparado si no, bueno pero una arena de oro no sale por gusto en una lectura toca toda temática de materia Mucha sabiduría, mucho respeto, mucha jerarquía, mucho liderazgo, mucho poder, mucho conocimiento. Tú sabes. Y especialista en algo, pero también me habla de los placeres de la vida. En la casa 2 te sale recursos con posesiones, valor, autoestima. Ahí tú sales con recompensa, Leo. ¿Ok? Sales con recompensa en la casa 2. Reconocimiento y recompensa. En la casa 3 te sale 6 de oros Generosidad Ok <coughs> Ciertos dones que puedas tener Y para aplicar Pero te voy a decir En la casa de la comunicación Pienso, viajo, viajes cortos Hermano O puede haber una cercanía entre hermanos O colaboración entre hermanos O puedes tú estar gestionando algún tema De un préstamo de beca para estudiar O un préstamo para comprar casa No sé, algo de eso en estos tiempos Ojos que no podemos estar ilusionándonos demasiado ni llenando la cabeza de humo. Pero es una carta de de devolverse un dinero o de recibir ayuda. Ojos con eso. En la casa 4 te sale eh, padre, hogar, familia, raíces, tu templo, tu mundo interior. Te sale un dos de copas. So, algo hay que celebrar ahí. Ok, no sé si se acaba la soltería. No sé si se acaba la soltería, Leo. Mm probable que se probablemente pudiera haber éxito eh, en esa casa, celebración unidad, amor eh, amistad, colaboración en la casa 5 sí te veo ahí un poco cerrada trabado, trabada eh, hay una situación de aprendizaje en esa casa casa 5 que es la casa de los niños creatividad, coqueteo, aventuras eh, no sé hay algo que no ves o no quieres mirar Quizás estás pidiendo ayuda, pero para ti no hablas. ¿Ok? Hay que abrir la boquita. Y hay que hablar. ¿Ok? En la casa 5 te sale el 5 de copas. No veo que sea de tu persona. O que tenga que ver con tu persona. ¿Mm? Que te enteres de alguna noticia que no te guste, ok. En la casa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la casa 6, probable que te enteres de una noticia que no te gusta. Hay cierta melancolía, se llora en esa casa, en esa carta se llora. 5 de copas. De todas, forma, de todas formas, si hubiera un altercado, una. una ¿Cómo decirte? Un rompimiento con una. con alguien que para ti es importante en tu área de trabajo. No todo se ha perdido. Okay. Mm. Mejor pasar hoja. Aceptación. Y darnos cuenta que en esa carta hay dos copas que están a full y nadie las ha tocado. Entonces no todo se ha perdido y hay más oportunidades Leo. en la casa 7 te, <coughs> te sale el loco entonces nuevos comienzos de una aventura o esas parejas, esos matrimonios abrirse a, a a una nueva aventura a un nuevo comienzo, a un retomarse quizás se hable de maternidad en esa casa posiblemente que se pueda hablar de maternidad Okay. pero también veo como que tomarás riesgo en algo. Puede ser una, una sociedad que haya cierto riesgo. O tú sientas que hay cierta inmadurez, cierta eh, mucha motivación y nada práctica la cosa. Okay. En la casa 8 te sale descansar, retomar tu tiempo para contigo solo, a solas o A, solo, a solas. Para tú realmente descansar o, o analizar algo para tomar una decisión. Para tomar una decisión. En la casa 9 te sale el haz, este es cuadro de espada. Y en la casa 9 te sale el haz de copas. Filosofía, religión, estudios superiores. Comenzarás una carrera. Comenzarás algo en grupo, puede ser, ¿ok? Eh, ¿Te motivará algo en esa carta, en esa casa? ¿Comienzas en otro lugar, otro espacio? ¿Estarás haciendo uso del amor? Incondicional, estarás creyendo en ese regalo, en ese don, en ese talento o en esa oportunidad que la vida te dará. En la casa 10 te sale el ermitaño. Piensa las cosas 40 veces antes de tomar decisiones. Es posible que tengas necesidad de pensar, de, de hacer, como es de ir? pensar mucho los pros y los contras ante una situación que tú tengas que tomar decisiones, con ese ermitaño, y esta cosa no me, no me, una llamada ahí hasta ahora, que tengas que tomar, eh, pensar bien las cosas antes de tomar decisiones, es posible que haya una situación que para ti está estancada, y lo que está sucediendo contigo Leo, es que estás haciendo un cierre de nueve años, en lo que es la casa, la vocación, el éxito, vista pública, estatus. ¿Hay algo que tú desearías hablar y no hablas? ¿Algún secreto? ¿Realmente eres consciente o estás tan claro tan clara de seguir, eh, de seguir ejecutando, funcionando en una vocación o el éxito lo ves muy lejos, lo ves estancado? Escucha a tu ser interior y ten paciencia. En la casa 11 te sale 9 de oros. 9 de oros, que es una carta de cierta recompensa, de sentirte, como te decía al principio, con esa reina de oro, eh, autosuficiente, con, con, con cómo decirte, con cierta tranquilidad económica, pero también es como. es probable que se te acerque alguien, Leo. Para las mujeres estoy mirando es probable que se te acerque a alguien que tú le puedas interesar hay una esa es la casa también de los clientes entonces como que tú te sacas con la tuya en algo ¿ves? pero a veces hay que actuar desde el, desde la materia es decir desde el, desde la objetividad de las cosas más que desde las pérdidas o los sentimientos Encontrado y cosas así. En la casa 12 te sale mente, inconsciente, intuición, calma, lo invisible. Te sale ahí el caballero de espadas. Caballero de espadas puede ser un consejero, un buen aliado para ti. Pero puede ser alguien que tú le intereses. Alguien que te trae noticias oportunidades o firmas papeles, una llamada rápida algo así, pero un caballero de espada entre dos cartas de oros hay una transacción ahí algo se mueve desde la mente no veo que seas tú veo que es alguien que se, que se alía contigo ok como también es eh, como te decía consejos financieros eh, consejos legales